Hola buscadores. Como han visto que yo en alguno de los vídeos he hablado de las criptomonedas. Me, hace, me, me acaban de hacer una pregunta evidente y lógica. ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Qué es lo que ha pasado con la caída esta tan bestia que ha pasado, que está habiendo, etcétera? ¿no? Como si estuviera ya finalizando la posibilidad de, de, de existir de las criptos. Vamos a ver, a ver, que quede claro que yo no es que sea un experto en cripto, ni mucho menos, <ríe> ni de lejos. Sé un poco más que otras personas simplemente porque me he metido en ese mundo. Eh, he adquirido criptomonedas, he trabajado con ellas, tengo, sigo teniendo criptomonedas eh, y me he, he investigado, me he informado. Pero no he hecho lo que normalmente casi todo el mundo ha hecho con las criptomonedas, casi todo el mundo. ¿Vale? No todos. ¿Qué es especular con ellas? Buscar ganar dinero rápido y fácil. Esto tiene que ver con la civilización de tercer rayo que tenemos montada desde hace ya varios unos cuantos siglos, que ahora está finiquitando, está finalizando. Hemos montado toda una civilización, una cultura y una civilización a base del tercer rayo Bien y mal llevado, las dos cosas, ¿vale? Entonces, esto ha traído mucho avance, mucho progreso, pero también que lo hemos centralizado todo en el dinero, en el afán de dinero, de tener dinero. No de fluir con el dinero, sino de tener dinero, mantener y tener y ganar más y más. Este es uno de los fallos más graves que, que tiene nuestra sociedad actual, y es la causa del 90% de los problemas que estamos teniendo, de toda clase. Desde hasta lo que hemos provocado de cambio climático, hasta los problemas de pobreza que hay, de hambruna, y bueno, de desigualdad social, todo lo que quieras, viene precisamente de haberse centrado en eso. Yo dije que las criptomonedas, y lo sigo manteniendo, son el futuro. O bueno, una parte del futuro. <risa> no es solo va a haber criptomonedas, no... Las criptomonedas, digamos que son una tecnología, porque es eso, una tecnología que tiene una serie de ventajas sobre la moneda física y puede ayudar a fundar la nueva economía para la nueva era, la era de acuario. Es algo muy acuariano, eso sí que es cierto y um, es positivo las criptomonedas es algo positivo. Sí, digan lo que digan los bancos centrales, que evidentemente tienen mucho miedo a que esto eh, se les desmadre, porque la criptomoneda no es controlable por, el, por los bancos y por lo tanto por los gobiernos. Uh -huh, uh, da, devuelve el poder a las personas en lugar de a los gobiernos. Pero, pero aparte de eso, uh -huh, evidentemente tienen sus posibles defectos. En primer lugar, por el hecho de que acaban de aparecer realmente en, nuestra, en la historia humana nunca ha habido algo parecido. ¿vale? Y es pues, desde hace muy poco, desde el 2009, que ahora ya nos parece bastante, pero en realidad, para ser algo sólido, importante, mmm, es muy temprano, es muy moderno realmente. Vale, porque es ya de este siglo XXI. Bien. Primero que tienen que madurar que a aprender a funcionar bien, a arreglar algunos problemillas que tienen o problemones, <risa> algunas, ¿vale? Pero eso no es el problema porque eso cualquier cosa ocurre cuando sale un invento nuevo, ¿vale? Cuando salió el coche, por poner un ejemplo, tenía montones de problemas y de fallos y de no sé qué y ahora, aunque sigue teniendo problemas, ha avanzado una barbaridad. Y quien dice el coche, hasta las bicicletas han cambiado muchísimo de cuando aparecieron, ¿no? Cualquier tecnología, sea física, informática o de la que sea, pues tiene que ir madurando y solucionando problemas a medida que va usándose. Porque es cuando se van detectando los problemas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que en principio las criptomonedas no son negativas en sí mismo, tal como las están dejando a veces los haters, los odiadores de las criptos, ¿vale? Pero tampoco es la panacea universal, todavía, que los fans de las cripto a veces dicen. ¿No? Yo, por ejemplo, no soy un fan en el sentido estricto. Si tiene defectos una cripto, una de las muchas que hay, o, o todas, da igual, pues le veo el defecto y vamos a ver cómo se soluciona. A ver si logran solucionarlo, porque yo no sé suficiente para eso. Pero eso tampoco significa que porque tenga un defecto lo voy a criticar y voy oh, es que esto no vale nada, ya se decía que... Es ser estúpido. Eso es coger cualquier cosa y hundirla por el hecho de que es algo diferente de lo que conozco. Vale. Pero entonces, ¿qué puñetas ha pasado con todo ese follón que está montado ahora? Vale. Fácil de entender. Y es lo que he comentado al principio. Como nuestra sociedad está montada en dar valor al dinero por sí mismo, ha pasado lo mismo que está pasando y ha pasado... Con la bolsa, el petróleo, las materias primas, da igual, con todo. La gente da valor al euro o al dólar por el hecho de que es un dólar o un euro, sin tener en cuenta que es una herramienta para el intercambio. Y esa herramienta para el intercambio, si se usa bien, va perfecto, como las conchas marinas que se usaban en la Polinesia ¿no? para pagar una gallina, por poner un ejemplo. Da igual el sistema monetario que se use, pero si se usa mal y desde luego el sistema financiero actual está hecho una porquería, vale, porque se ha de, se ha degenerado hasta, hasta hasta el tope, vamos. Entonces uh, se ha convertido simplemente en un sistema de extracción de dinero, de recursos de la clase baja, digamos, de la mayoría de la humanidad, para que vaya subiendo a las capas altas y se concentre ahí. Es lo que es ahora actualmente. Tanto el sistema del euro como el dólar como el sistema bancario, todo. vale Bueno, pues las cripto, como es más complicado, que también se puede ¿eh? pero es mucho más complicado de hacer esa extracción, vale pues eh, se las ha criticado, etcétera. Pero se vio fácilmente que lo mejor no era la crítica ni la persecución, sino absorberla en el sistema que ya existía. Y entonces lo que se consiguió es que se convirtieran en un activo de bolsa. Aparte de la bolsa normal, sí, pero era un, un activo de bolsa, un, algo para especular. Yo compro. Un Bitcoin, un Ethereum, da igual eso, ¿no? Pongamos un Bitcoin, que seguramente es lo que habéis oído hablar más. Compro un Bitcoin a un dólar, ya me gustaría, ¿no? <ríe> Pero pongo el ejemplo, un euro, da igual eso. Y como va subiendo, porque hay mucha propaganda, mucho movimiento, mucha gente que confía en ello y va comprando, al ir comprando se reevalúa. Y por lo tanto, cada vez vale más. Dentro de unos meses, valdrá en lugar de un dólar, valdrá dos. Y más, pues tres y cuatro y ir subiendo. Digamos que entre que era, es algo tan moderno, la mayoría de frikis, de gente que le interesan estos temas, pues se apuntaron ya desde... Desde que se empezó a conocer, ¿no? Al principio, porque al principio le costó bastante al Bitcoin darse a conocer, pero cuando se conoció, entonces empezó a subir de una manera espectacular su cotización. Resultado, cada vez, como la gente veía que ahí se podía ganar dinero fácil, como en la bolsa, pero más fácil teóricamente, ¿no? pues se empezaron a apuntar cada vez más, cada vez más. Y se llegó a valer, el Bitcoin llegó a valer 67 mil dólares. Una bestialidad, una moneda que empezó valiendo 0,0 no sé cuántos dólares cuando se lanzó al mercado por primera vez, llegó a los mil dólares, claro. Luego lo que ha ocurrido es que ha ido bajando, en, por muchas razones, no hay que especular mucho por qué ha pasado, de hecho es que tenía que pasar... Y si no hubiera pasado por las correcciones del mercado bursátil, etcétera, y de las injerencias de los gobiernos y de los bancos centrales, etcétera, si no hubiera pasado por eso, seguro que las altas instancias espirituales también lo hubieran provocado de alguna manera, porque no es adecuado ni correcto estropear una moneda social como era su intento de funcionamiento, y que a la larga seguramente será para mantener... Bueno, para formar la nueva economía del área de la era acuario, con la pura especulación de yo, sin hacer nada, que es lo que buscamos todos en este mundo, eh, especialmente, bueno, sí, la mayoría, no digamos todos, no, pero la mayoría lo que buscan es lo que llaman el pelotazo. Yo pongo 10.000 euros y dentro de seis meses recojo 100.000, sin haber hecho nada, simplemente arriesgar 10.000 euros. Y quien dice 10.000, pueden ser 1.000 o 100.000, da igual eso. La especulación bursaria, ¿vale? Bursátil, perdón, pues uh, se trasladó aquí, simplemente, a las criptomonedas. Y evidentemente, todo el mundo se apuntaba por esa razón, para ganar dinero. Y luego se inventaron nuevas monedas, llegaron a ver. Miles, de hecho hay todavía, miles de monedas, de criptomonedas, eh, creadas por cualquiera, desde gente realmente sabia, que sabía lo que se hacía, hasta cualquiera, porque hoy día es fácil crear una criptomoneda nueva, muy fácil, o relativamente muy fácil, y eran personas que desde luego no aportaban nada de valor, simplemente creaban una criptomoneda, recogían los frutos y luego desaparecían, con lo cual ha habido muchísimas estafas. Vale. Ha habido muchísimas, no sé si, sí, bueno, estafas, es que realmente es ese, ese nombre que deberían darle. Uh, gente que ha estafado con criptomonedas de otras clases, de otras criptomonedas, y gente que ha creado sus propias monedas simplemente para estafar. Y gente que no ha hecho eso, sino que ha creado una empresa de exchange, de cambio, de intercambio de monedas, etc., Uh, no necesariamente con mala intención, pero que luego, cuando se ha visto con tanto dinero, ha empezado a hacer cositas, de manera que finalmente se ha, ha, ha entrado en bancarrota y todos los que estaban en esa empresa pues han perdido dinero, todos los que confiaron en ella. Esto es lo último que ha pasado hace poco. ¿no? Uh, ha habido todo tipo de especulación. Las cripto no tienen ninguna culpa de eso. Eso que os, quede, que os quede claro, las criptomonedas no tienen ninguna culpa. Son una herramienta más y en principio mejor que muchas otras, de hecho mejor que las que había hasta ahora, pasando por el sistema bancario, etcétera, tradicional, pero que el hombre, ya se sabe, estropea todo lo que toca. ¿vale? Entonces, por, debido a la ambición desmedida, han tenido una gran subida muy superior a lo que sería lógico, correcto, adecuado, y lógicamente luego una gran bajada para que, mmm, a ver si la gente aprende de una puñetera vez. Hay una razón espiritual y esotérica siempre detrás de cada cosa que ocurre, ¿vale? No es ni casualidad, ni una mano oculta que quiere provocar esas cosas, conspiraciones y todo eso. No hace falta buscar esas historias. No hace falta, todo tiene su razón de ser y desde luego las cripto o se hundían y solo van a quedar las realmente válidas, las que son proyectos de construcción de un nuevo mundo ¿eh? con sus posibles errores que se tendrán que solucionar. Eso es verdad, pero van a quedar pocas, o sea que muchas de las que se han hecho y que hay gente que ha invertido en ello van a perder eso? todo su dinero. Claro que sí, claro que sí y es correcto y adecuado que ocurra vale Pero, insisto, no es las criptos son malas, sino el uso que se ha dado a las criptos, el uso mayoritario, porque también se han dado usos correctos, ¿eh? y esos se van a mantener. El uso mayoritario que se ha dado, que es la pura especulación para la gente buscar inflarse de dinero sin tener que trabajar ni poner ningún esfuerzo, pues esto es incorrecto espiritualmente y debía terminar. Entonces, no sé ahora, yo no soy, como digo, no soy un experto, no sé exactamente qué va a pasar, cómo va a pasar, ni mucho menos. Pero vamos, yo, por ejemplo, tengo una pequeña cartera, lo que se llama un wallet, de varias criptos. De hecho, solo guardo tres, ¿vale? Yo tengo Bitcoin, tengo Ethereum y tengo Stellar Lumen. Los tres proyectos, como proyectos, su parte filosófica, su filosofía de vida, de funcionamiento, etcétera. Me gustaron, ¿vale? Unos más que otros, pero en principio a mí la que más me gusta es la estela, pero eso es personal mío, ¿vale? No digo que sea mejor y no, no recomiendo nada, que quede claro también, pero sí que yo tengo estas desde hace tiempo, varios años, y me he divertido, realmente me he divertido mucho viendo cómo yo puse una pequeña cantidad de dinero, porque yo no tengo mucho, nunca he sido gente de mucho dinero, ni mucho menos, pero invertí algo que me sobraba, poquito en esas tres monedas y vi cómo subían, subían y caray, se triplicó el valor que yo había puesto. Sí, y ahora ha bajado, bajado, bajado y tengo teóricamente si ahora las vendiera, que es cuando hay las pérdidas, cuando se vende, pues si ahora las vendiera tendría un tercio menos de lo que invertí, de lo que puse. Pero es que no está en mi interés hacer eso. Yo lo que hago es lo que se llama en el lenguaje técnico holdear, que es mantener. Yo compro y guardo y punto, porque yo no quiero especular. Yo guardo porque me interesa poder trabajar con estas monedas. De hecho, en mis cursos alguna persona ya me ha pagado con Bitcoin, con Ethereum, con Estela Lumen todavía no. Pero bueno, alguien, alguien, alguien lo hará. Entonces, y yo cobro perfectamente, acepto eso, a pesar de que ha ido bajando mucho y que teóricamente no, no quiero porque voy a perder dinero. Me da igual, yo apuesto por eso, por esa nueva manera, esa nueva economía y pues guardo ahí. Si finalmente desaparecieran, que no creo que vaya a pasar, pero si desaparecieran, ¿qué le vamos a hacer? Es un dinero que se ha perdido, ¿vale? Y que no has tirado dinero yendo al cine a ver una película y no te ha, no te ha gustado nada... ¿Has comprado una comida que te parecía que era buena y estaba estropeadísima? ¿O, ¿O has gastado dinero en algo un poco más grande y has tenido una estafa? Han pasado muchas veces, ¿no? El dinero no es importante. La vida es importante. Las experiencias de lo que aprendes es importante. Por lo tanto, a mí no me da ningún miedo, ni si pasara, me pasaría nada, ni, ni lloraría en absoluto, porque... He perdido todo lo que invertí en esas cripto. Bueno, pues me equivoqué, pensaba que durarían y ya está. A ver qué cosa nueva hay. Simplemente, o sea, sigamos avanzando. Eso en el caso, para mí improbable de que desaparezcan todas las criptomonedas, las tres que tengo yo, por ejemplo, ¿vale? Si pasara eso, pues mala pata. Pero insisto, creo que no, porque la, el fundamental de las criptomonedas, sí que es correcto. ¿Se ha usado mal? Sí. ¿Que han habido lo que se llama correcciones un poco bestias? Sí. Pero es que es lo que toca. Si la gente va por mal camino, es normal que se caiga por el barranco, por poner un ejemplo. ¿Vale? Pues a, a curarse, la, levantarse, curarse las heridas y seguir avanzando. Como siempre, si tenéis dudas, comentarios, en los comentarios del vídeo... Podéis hacerlo. ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo.